El obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, Fausto Mejía Vallejo, expresó que el caso de Melipeguero es fruto de la contaminación de la sociedad dominicana. Qué lástima. Casi en media hora, San Francisco de Macorís ardía en candela, en goma, en basura. Y ciertamente, todo eso, ¿qué significa contaminación? Lo más penoso que me da a mí cada vez que hay una vuelta en Macorís es que lo que reclaman una justicia cometen la justicia más más terrible que pueda haber en los barrios, nuestros barrios a la misma gente pobre que madera de goma la suciesa toda esa especie como si pasara un ciclón no da, con la inconsciencia de que no se dan cuenta que es una gran contaminación para ellos mismos, para la gente, para la enfermedad entonces por eso también cuando celebramos este ambiente, justamente en este lugar tan hermoso, yo creo que es como una llamada a que entendamos de que tenemos una responsabilidad con nuestra casa común, que es la tierra. Eso es uno de los temas más sensibles, más socorridos en el mundo entero, porque el ser humano se ha ensañado contra la naturaleza, y la naturaleza no es neutra, ella también se ensaña contra nosotros.